a todos y todas. Gracias por venir a, a este panel que tiene por título Persistencias y Emergencias de las Igualdades en América Latina y el Caribe. Eh, mi nombre es Juan Olmeda, eh, voy a moderar la mesa eh, y, y estoy aquí acompañado por, por mis colegas eh, Fab, eh, Fabio Luis Barbosa, Gabriel Kessler y Monserrat Zagot. Eh, voy a hacer una breve introducción, eh, simplemente para plantear que este panel está relacionado con un, con un libro. Eh, es un poco eh, el, el, una excusa para, para presentar este libro que lleva por título Pers Persistence and Emergencies of Inequalities in Latin America, eh, coordinado, editado por eh, Pablo de Bomaro, eh, que esperamos que se sume en unos minutos, y Pablo Baisotti. Eh, y es un libro que obviamente, eh, por su tema, está muy vinculado con el tema general de este Congreso, las desigualdades eh, y, y su impacto en, en América Latina. Contiene 13 capítulos eh, que reúnen a 19 autores y autoras de diferentes lugares de la región. Eh, y Sin extenderme demasiado en el contenido, simplemente quería mencionar tres temas que me parecen eh, relevantes. Eh, el primero tiene que ver con algo que hemos escuchado y seguimos escuchando de manera recurrente, que es esta noción de que América Latina es la región más desigual del mundo. Entonces, eh, obviamente el tema de las desigualdades no es un tema nuevo en la región y por eso eh, uno de los ejes de, del libro es el tema de la persistencia de ciertas desigualdades y cómo éstas se van reproduciendo, cuáles son los mecanismos que fomentan o que permiten esta, esta reproducción, pero también la eh, otra, si se quiere, corriente que atraviesa el libro tiene que ver con eh, cómo estas desigualdades históricas eh, que nos vienen acompañando desde hace siglos probablemente se han sumado a otras nuevas desigualdades que se combinan con estas anteriores eh, y entonces bueno es, es necesario eh, analizarlas de, de manera eh, simultánea. Eh, el, la segunda otra gran cuestión o eje del libro eh, tiene que ver con eh, entender eh, o pensar las desigualdades en plural, ¿no? digamos, esta idea de que eh, la desigualdad de ingreso que es digamos, de alguna manera la, la que se, siempre eh, se, se enfoca eh, de manera tradicional eh, es una de tantas desigualdades y que además estas desigualdades eh, se acumulan eh, ...y por lo tanto eh, es necesario entenderla, eh, entenderlas en términos de la interseccionalidad... digamos ¿no? ...cómo estas desigualdades eh, se van, eh, como digo, vinculando unas con otras... ...y que de alguna manera eh, la, la, la existencia de estas desigualdades... ...de manera simultánea genera efectos todavía eh, más eh, profundos. Y el último punto, que también es un tema que atraviesa el libro tiene que ver con eh, cómo ciertos eventos particulares, ¿no? y en el contexto en el que se planteó y se escribió el libro La Pandemia, eh, han servido para profundizar muchas de estas desigualdades que ya han, digamos, existían en la región eh, y que de alguna manera ahora también eh, van a exigir, eh, exigen y van a exigir respuestas particulares. Así que, eh, digamos, simplemente he estado con una muy breve introducción al, al contenido general del libro eh, y ahora eh, quienes me acompañan en el panel irán profundizando en algunos de estos temas. Así que primero eh, le voy a dar la palabra a Fabio Luis Barbosa de la Universidad Federal de Sao Paulo, eh, Brasil. Muchas gracias, Fabio. Muy Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer compartir con ustedes este momento. Eh, en mi capítulo, en este libro, lo escribí con una, una eh, colega que se llama Joana Salón. Y, y el capítulo tiene que ver con, con el tema agrario. Entonces, se enfoca, se examina en qué medida los gobiernos así llamados progresistas eh, profundizaron un, un modelo de, de explotación del campo que, eh, que es, o sea, lo, lo que, lo que Maris, Maristeles Vampa ha llamado un consenso de los commodities, se, se implica en el campo, en un consenso del glifosato. El glifosato, como saben ustedes, es, es un pesticida eh, más conocido por... por aplicarlo con la soja, pero que, se, que tiene múltiples uh, aplicaciones y todas utilidades que implican, eh, de un lado, mantener un patrón de inserción subordinada en la división internacional de trabajo. Por ejemplo, en el caso de las ojos, se dan cuenta de que eh, es, esencialmente es, eh, se produce la soja en Sudamérica para exportarla para China, para alimentar los pollos, ¿no? que por su vez alimentan a los chinos. Eh, pero también eh, es, también porque es una cadena internacional que es manejada por bueno, por las grandes transnacionales, de manera que los productores en sus países son, podemos decir, el eslabón más débil de, esta, de esas cadenas internacionales. De manera que, por ejemplo, eh, hace 10 años, una multinacional que se llama CINGENTA, publicó una, una publicidad que tenía las, lo que se llamaba la, la República Unida de la Soja, ¿no? que era un territorio que abarcaba a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina, no pa partes de Brasil y Argentina, o sea, una integración promovida por, por una multinacional y de asociación, entonces también desde este punto de vista una integración subordinada en la sea, es que replica ese patrón de inserción subordinada en la División Internacional del Trabajo, pero el glifosato y por tanto el agronegocio, el agrobusiness es también, es a la vez, un, un, un estilo de vida, ¿no? particularmente porque es una agricultura sin agricultores. Eh, la tasa de empleo en estos sociedad es una, una agricultura mecanizada, y, o también ha sido descrita como una agricultura extractivista por la manera como se maneja el suelo, pero también por las relaciones de trabajo, y, y también a su vez su mayoría sea por la, la manera como se produce. Por así decirlo, no tiene nada que ver con una agricultura campesina o comunitaria, o mucho menos con preocupaciones que tienen con soberanía alimentaria, o salud alimentaria, ¿no? Una alimentación sana, así que también tiene que ver con, con, con, con cultura, con padrón de vida desde el punto de vista de los que consumen esos productos. ¿no? Entonces, un poco eso para decir que es que nosotros analizamos, así que pasamos de revista a todos los países que han sido gobernados por el progresismo en Sudamérica en este capítulo, por este, con esta mirada del ¿no? glifosato, cómo se aumentó el uso del glifosato y qué eso implicó, del punto de vista de las relaciones y -E, también con los movimientos uh, sociales, a su vez, o sea, de manera que eh, se sacrificó lo que en los años del de, de, de desarrollismo latinoamericano era el horizonte, tenía la reforma agraria como el horizonte, ya no eso en los países se, lo que sí se, hubo se, fue fueron políticas sociales, por ejemplo de, de asignación universal, o sea de, de renta, transferencia de renta condicional entonces uh, para decirles que, que y, ese es el capítulo yo aquí voy a conectar, pero como les decía, es nuestro interés más bien, no soy un especialista en, en temas sagrados, pero sino que interesa más bien insertar como una dimensión de una mirada, una reflexión crítica de lo que ha sido la experiencia de poesista en Sudamérica. Entonces ahí voy a conectar con este con algunos argumentos de este librito, que otro libro no es ese, uno que salió, esa semana precisamente eh, lo publicaron en, en español, por eso es todo orgulloso, no es difícil para un brasileño publicarlo en español, está disponible, entonces... Voy a conectar un poco eh, para decir un poco lo, lo, lo siguiente. Es que me parece que el tema. Eh, nosotros manejamos una clave, una lectura del progresismo que se propone a enfocar eh, sus contradicciones. O sea, ah, en lugar de explicar el malogro o la, o la derrocada del progresismo en Brasil o en otras partes de Sudamérica ah, por. Eh, Estados Unidos, eh, las élites internas, eh, es una mirada que prioriza um, las contradicciones inherentes a estos gobiernos en, el movimiento, en su movimiento, o sea, por, por el mundo que el progresismo ha producido, ¿no? o para ser un poco más preciso, por la lógica social y económica que el progresismo ha sido impotente para modificar. Y esas contradicciones, yo propongo en comprenderlas con tres oxímoron. Uh, oxímoron son contradicciones. Palabras que se contradicen. Por ejemplo, el neoliberalismo inclusivo es una de ellas. O sea, el neoliberalismo es una es una máquina de producir exclusión. Por lo tanto, hablar del neoliberalismo inclusivo es una contradicción en sus mismos términos. Entonces, son tres. La primera que quiero desarrollar es la, lo que llama, es la idea de una convención que acelera. ¿Qué sería esa idea? La idea, si pensamos que los gobiernos progresistas se eligieron en un el contexto de una crisis más amplia, una crisis que es más amplia en términos geográficos, ¿no? que es mundial, y también más amplia, o sea que le antecede, viene por lo menos de, de los años 70, cómo se expresa esa crisis en una erosión del mundo del trabajo, del, de los derechos sociales, entonces, si, si miramos la historia así como esa crisis constante que evoluciona y que se profundiza con el neoliberalismo, podemos pensar en el progresismo como el de contener esa crisis. ¿Por qué? Pues digo contener porque no ha sido un intento de enfrentar las estructuras, de cambiar estructuralmente. Y eso no es mal decir del progresismo, no es solo es constatarlo. ¿no? ¿Y pero cuál es el drama? ¿no? Yo diría que es que la contención implicó en prácticas y dispositivos que terminan por acelerar esa misma crisis. Eso a pesar de las intenciones de los gobiernos y de sus dirigentes, ¿no? O sea, que el intento de contener este movimiento de socialización, pues esa crisis estructural, no impide su aceleración. ¿Y ¿Por qué? Porque la contención implica fortalecer precisamente lo que se pretende contener. Voy a darles algunos ejemplos a partir del caso brasileño muy rápidamente, ¿no? piensen ustedes... Cuando Lula se eligió en 2002, eh, nominó como presidente del de Banco Central a un financista que había sido elegido, diputado en ese mismo contexto, por el partido de oposición al PT. Son dos partidos que polarizaron la política brasileña en esos años. ¿no? Y que también había sido presidente mundial del Banco Boston. ¿Y por qué nominó a ese que sería un enemigo como presidente del Banco Central y se quedó en este cargo por ocho años? Para contener una amenaza. De fuga capitales, de capitales, ¿no? Entonces, para concluir la crisis, yo me muero ese tipo, que después terminó como ministro de Economía, el cargo más importante en el gobierno de Temer, que fue el gobierno que sucedió cuando se derrocó el golpe ¿no? contra Demarusef en 2016, y luego candidato presidencial por el partido desde que había recién derrocado eh, el partido principal. ¿no? O piensen ustedes cuando hubo un escándalo de corrupción en los primeros años del gobierno PP, que conocimos como el salón, ¿no? ¿cómo respondió el gobierno aumentando la, la participación del partido que se llama PNDB, el partido de centro, el más grande el que había en ese entonces, aumentando la, la participación del gobierno? Parte de eso implicó nominar a Michel Temer como vicepresidente dos veces, ¿no? En, en, en, en, en, bueno, cuando, cuando disputó la, la, la presidencia, ¿no? Michel Temer, que por ustedes terminó... Entonces, ¿por qué? ¿Cómo, ¿cómo ingresó Temer en, en los gobiernos para contener una crisis política que había sido desatada por un escándalo de corrupción? Entonces, lo que se hace para contener la crisis después, Michel Temer va a ser el principal actor del golpe que va a terminar por encerrar, o sea, eh, los gobiernos del PP. Eso yo podría multiplicar los ejemplos, por hablar de los militares que se los enviaron a Haití con la intención de, de comandar una misión internacional de la ONU y que eh, practicaron para uh, tecnologías de gestión violenta de poblaciones intropresivas y luego regresaron a Brasil. Aplicando, estas, estas tecnologías, eso los integró para así decir, y estos militares que fueron en el no era planos de Bolsonaro. entonces podrían multiplicar los ejemplos. Entonces, en el campo, ¿cómo, cómo eso se, se, se, se, se dio? Básicamente, ya lo mencioné, políticas sociales, de crédito, de educación, de asistencia social, pero que, a, a, sacrificando la reforma agraria. ¿no? A la vez se sacrificó el agronegocio, no, un cosa que en el caso del agrandoso brasileño, atravesó fronteras, por ejemplo, los brasiguayos en Paraguay, en Bolivia, ¿no? ¿eh? Y, y que, como yo decía, es una agrandoso, pero es a la vez una cultura, hay ¿eh? toda una cultura del agro, que es una cultura de músicas, eh, llamando música, le llaman música cercaneja, eh, toda una idea de que el agro es pop, ¿eh? y finalmente todos estos sectores terminaron son uno de los, de los sectores claves que sostienen Bolsonaro y la candidatura de Bolsonaro en ese momento. Fíjense que no, no los financiistas, no, la mayor parte de los financiistas son el PP, razones que podemos discutir después, pero, pero no el agro. Entonces, un poco para ponerles este ejemplo. Las, las dos otras contradicciones las voy a mencionar muy rápidamente. ¿no? La idea de un progresismo regresivo, ustedes saben que en todas partes el, el, el, el progresismo se apelló en, lo, en, en el extractivismo, ¿no? O sea, en otros tiempos, en las décadas del desarrollo, mismo, eh, esa acumulación por disposición prometía conectarse con una reproducción ampliada de capital, abriendo paso para la industrialización y luego una integración de la gente con los trabajadores, por la industrialización. O sea, conformar una ciudadanía salarial en el siglo XXI, eso no, no, no se coloca. ¿eh? La, la acumulación por disposición se ha convertido en un fin en sí mismo. ¿eh? Así que, a pesar de las ideologías de desarrollistas o no desarrollistas de Argentina, en Argentina, Brasil y en otras partes, la desindustrialización se, agravó, desindustrialización se agravó en Brasil y en Venezuela, aumentó la, la dependencia de la exportación de petróleo. ¿no? Así que podemos decir que, en lugar de progreso, lo que vimos ha sido una regresión, o sea, un refuerzo de los aspectos arcaicos o, podemos decir, monocoloniales, coloniales de las estructuras económicas del subcontinente. Pero eso no se confunde con, un, con, un, con una vuelta al pasado. ¿Por qué? Porque la, esa integración, porque todos estos gobiernos también ah, sostenieron una integración mediada por el consumo, ¿eh? que conformaron, es el tercer punto, modalidades del neoliberalismo inclusivo. ¿no? ¿Cuál es el argumento aquí? parece Más allá del tema económico, no estoy hablando aquí de Neoliberalismo, con el tanto que agenda de austeridad fiscal, eso también. Aquí eh, menciono el neoliberalismo como una, una, una subjetividad, ¿no? una subjetividad concurrencial, individualista, consumista. Eh, fíjense, ¿no? estos gobiernos todos promovieron eh, políticas de transferencias monetarias condicionadas en el campo incluso, ¿no? en lugar de, por, por, lo, por lo tanto, un, un enfoque individualista, monetarizado, de la, de, de, la, de la temática social es el lugar, por ejemplo, de luchar por, por, por derechos universales, ¿no? Entonces, que sería, por ejemplo, el derecho al de acceso a la tierra, para poner el gente, ¿no? Eh, de manera que, eh, entonces, también se popularizó el crédito, también en el campo, en el caso brasileño, ahí estoy hablando específicamente. ¿no? De manera que, otra vez, ¿no? Si pensamos el neoliberalismo como una de una, una vida, ¿no? Una, una, una, razón, una manera de ser. Eh, que se caracteriza por la extensión de una lógica de competencia en todas las esferas de la vida social, eh, incluido el auto gobierno de las personas, como, como, como autoempresarios, por así decir, nos damos cuenta de que el progresismo reforzó una sociabilidad neoliberal en la ciudad, en el campo. Entonces, para, para concluir, la contención aceleracionista, el progresismo regresivo y el neoliberalismo inclusivo, Pienso que son claves para comprender las contradicciones del progresismo y comprender por qué, más allá, a pesar de las intenciones de los gobernantes, esa ola no ha dado paso a un mundo mejor. Voy a terminar, porque eso es la primera parte del argumento, no, voy, no puedo desarrollar las otras partes, por el tiempo que me permite, solo comentar rápidamente que, a la vez, sí es cierto que la comprensión eh, no impune la aceleración, también es cierto que la aceleración va a demandar niveles de contención. Voy a darles un ejemplo puntual. Durante la pandemia, la, el, el gobierno de Bolsonaro ha multiplicado por cuatro el alcance y el monto pagado de la política social que más enorgulleció el en mismo, que es el Bolsa Familia. Entonces, entonces, el gobierno que aceleraba también recurrió, y la misma eh, regreso de luna al, al juego político también se puede ver en esta clave, ¿no? porque ustedes saben, no ha sido ninguna novedad uh, judicial que perjudició en los hechos nuevos, sino que vol, volvió por decisión política. Pero, entonces, ese, finalmente decirles que este movimiento no es un movimiento pendular, porque la historia no se repite, de manera que si pensamos, por ejemplo, que Lula gana las elecciones en Brasil el año, el Brasil que encontrará en 2023 es muy distinto del, del que lo encontró en 2003 y no es distinto para mejor. ¿no? Entonces, porque sea con el progresismo, sea con la contención o en la aceleración, el movimiento, la, esa, ese proceso de desocialización sigue su curso en el campo de la ciudad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias eh, Fabio, eh, Fabio, muy diferentes eh, las, las propuestas y, y creo que muy necesarias para, para pensar este, este momento de América Latina en el que estamos eh, viviendo como una nueva ola progresista, o al menos algunos plantean eso. Eh, le voy a dar ahora la palabra a Gabriel Kessler, de la Universidad Nacional de San Martín, eh, Argentina. Muchas gracias Gabriel. Voy a poner ahí la presentación. compartir el primero, Bueno, buenas tardes. Gracias por participar acá. viene una mucha mucha oferta simultánea, ¿no? así que bueno. Eh, lo que yo voy a presentar es un capítulo del libro que escribimos junto a Gabriela Benza, mi colega y yo también en Argentina. La, la pregunta del capítulo es eh, ¿cuál fue el impacto de la pandemia COVID en América Latina? ¿Cuál fue el impacto social? Para eso nosotros, que habíamos estado conjuntos en un libro que se llama La nueva estructura social de América Latina, escribimos un capítulo sobre el tema donde revisamos las investigaciones que se habían hecho durante el primer año de la pandemia con proyecciones estimaciones para el conjunto de la región y en este libro elegimos algunas eh, de las, de las eh, dimensiones. Algunas dimensiones que trabajamos en el, capítulo, en el libro que en este capítulo fue la por ejemplo la dimensión de cuidado que es central, que por supuesto Karina, eh, bueno, no me va a presentar para matar, pero, pero que está también entre las, entre las cuestiones que han sido muy afectadas. La, la, las dos cuestiones que quiero presentar y las dos ideas es que eh, hay por un lado un reforzamiento de desigualdades, lo cual no es algo que nos sorprenda tanto, pero sí, nos, cuando comenzamos con Gabriel a trabajar, encontramos un concepto en varios trabajos en distintas agencias de salud, de género, de educación, de mercado de trabajo, que era retrocesos sociales. En inglés decían setbacks. Y algo que quisiera presentar es sobre todo cómo la pandemia ha producido una serie de retrocesos sociales en indicadores que venían mejorando dificultosamente, pausadamente a lo largo de, la década de, de las últimas décadas en América Latina y ese es quizás uno de los efectos de la pandemia. Yo diría no menos presentes, pero al que tenemos que estar atentos en términos de al ser cientistas sociales porque muchos efectos van a tener consecuencias a mediano y a corto a mediano y a largo plazo, y creo que parte de, la, de nuestro trabajo como cientistas sociales es justamente mostrar estas cuestiones que están menos visibles. Entonces, voy a hacer un breve recorrido por las dimensiones que trabajamos, marcando una o dos cuestiones para, para traer a la conversación. En primer lugar, América Latina, como saben, fue uno de los epicentros de la crisis sanitaria, y ese es un tema central, cómo de manera real y concreta la desigualdad afecta ¿Cómo se va a decir, vaya, ¿Por qué América Latina fue uno de los epicentros de la pandemia en términos de contagios, mortalidad y morbilidad? Por tres razones sobre todo. Alta pobl alta concentración de población urbana en condiciones deficitarias, y quiero sufrasar condiciones deficitarias porque Tokio y Seúl tienen grandes concentraciones urbanas y sin embargo las condiciones han, le han permitido... El huir, tener las mayores tasas de contagio, por la debilidad de nuestros sistemas de salud y por la precariedad sociolaboral. Supongo la idea de precariedad sociolaboral y no solo laboral, que es la que en general trabajamos, porque lo que mostró la pandemia es que, como decía en un entrevistado en un trabajo que hicimos, que estamos haciendo ahora con otro colega, con Gabriel Bomaro, de México, que nos decía: para mí no hubo ningún día de pandemia, ningún día pude dejar de salir a trabajar, ningún día, la pandemia no existió. Entonces, lo que mostró la pandemia, lo vimos en imágenes tremendas, es que no es solamente la necesidad o de salir a trabajar, sino la manera como se viaja, la manera como se hacen colas para conseguir alimentos o conseguir algún subsidio, la manera como se compraba en determinados lugares que no se podían o no, o, o no había regulaciones para las distancias. Entonces, la pandemia mostró, cosa que quizás no es novedosa para nosotros, pero sí para la gente que lo ve en la televisión, la, la multidimensionalidad de la precariedad. Y al mismo tiempo, como saben, no voy a decir nada nuevo, la pandemia implicó un desplome económico para América Latina más grande que para el resto de la nación. Y como soy argentino, para Argentina fue peor, pero no sabemos. Sobre eso hubo mojado. El 2021 fue un año de rebote, pero el 2022 viene peor de lo pautado por, por supuesto, la crisis de Ucrania. La crisis social, la pregunta o algo, quizás, eh, no sé si me está muy de acuerdo con Fabio, pero está bueno debatir. La pregunta que hubo entre varios expertos y, y era si los logros, muchos o pocos, ¿no? del periodo post-neoliberal se perdieron en un año, y la respuesta en muchas cosas fue que sí, lo cual muestra lo difícil que es construir, aunque parezca una novedad, y lo, y lo fácil que es hacerlo cargar un plomazo, Hubo un aumento. El, digamos deterioro del mercado laboral, aumento de la pobreza y la desigualdad. Y también, sobre todo en el caso brasilero, digo, es interesante que esta gran celebración que hubo de las nuevas clases medias, como el, la marca que posiblemente estábamos en un punto de inflexión de la de la, de la la consuetudinaria desigualdad en América Latina, ya se había visto antes que esto era una, una pseudo ficción pero en la pandemia terminaron de caer muchos de sectores considerados sectores medios tanto por ingreso como por, por estrato. Se mostró la vulnerabilidad de, estos, de estas nuevas clases medias. El mercado laboral sufrió retrocesos de 10 años, indicadores laborales, sufrió pérdida de trabajo, suspensiones, reducción de horas etc. Pero me quiero detener sobre todo en dos sectores, eh, en dos cuestiones. Hubo, porque digo, perduran después de la pandemia. Uno, que yo creo que ya habrá, ha sido, ya está, ya está muy presente en el debate de América Latina. Hubo una enorme expulsión de mujeres del mercado de trabajo, en un primer momento porque afectó a las mujeres que trabajaban en, en determinados servicios, sobre todo en el servicio de empleo en las casas, pero también hay distintos trabajos que están mostrando que muchas eh, empresas y unidades productivas, ante la, la necesidad de reducir el staff, por ciertas razones se expulsó más a mujeres, ya sea porque estar menos sindicalizados, tener menos presencia en las redes sindicales y en algunos casos algunos estudios están mostrando que volvió no sé si se había ido el prejuicio de que la mujer en general tendía a ser eh, el segundo ingreso entonces se elegía lo digo por supuesto entre comillas eh, expulsarla lo cierto es que por distintas razones yo creo que todavía no están del todo del todo estudiadas hay un aumento enorme de la salida de las mujeres al mercado de trabajo ahí hay todo un debate sobre cómo esto va a impactar en temas de cuidado y en temas de una vuelta a a, a, a percusión atávicos sobre la mujer en el hogar, hay todo un debate ahí en gente que trabaja en cuidado. Y hay un tema que está un poco menos trabajado, que me parece súper interesante, super, muy argentino decir súper interesante, me parece bastante muy importante, que es la, la no, en un primer momento el teletrabajo, pero después la creciente incorporación de técnicas digitales para el trabajo, está produciendo, sobre todo en el sector servicios, una expulsión acelerada de trabajadores de mediana de edad de 35 y 40 hacia adelante en, la, en el ahorro de comillas de mano de obra o en el trabajo el pase al teletrabajo muchos empleadores de manera prejuiciosa supusieron que los más de 40 les va a costar más entonces se está viendo en varios países una una exclusión anticipada del mercado de trabajo de trabajadores y trabajadoras de edad media en los, para los cuales como sabemos la reentrada es muy difícil entonces quiero que esos dos hay, hay, hay por supuesto efectos a, por, en tema género y en tema de trabajadores de edad media, que por supuesto con interseccionalidad con tema género, donde, este, donde se está hablando de una, de una eh, expulsión acelerada de mano de obra. Eh, la, pérdida de, de, de, la pérdida también, retroceso en términos indicadores de pobreza, de pobreza extrema fue muy alta, sobre todo también hubo una aumento de la severidad de la pobreza en la región, por la cual los pobres, el, el ingreso medio de los pobres se hizo aún peor, lo cual implica más, más pobreza, por supuesto, y también más costos para las políticas para tratar de paliar esa, esa brecha. Y la pregunta del millón es, ¿qué está pasando con los ricos? Y ahí Y ¿Qué está pasando con los más ricos? Y ahí todavía no lo sabemos bien, sabemos que algunos sectores ganaron, algunos sectores un poco menos, hotelería, gastronomía, etcétera, sabemos que hubo, eh, hay, se, están se han generado procesos de concentración, ya sea porque las unidades pequeñas y medianas se fueron y fueron absorbidas o porque cerraron y su demanda fue absorbida por otros, pero tampoco y, pero tampoco la verdad que sabemos muy bien qué está pasando, sabemos que por ejemplo hay una cosa muy interesante, que como muchas de las empresas de internet han apoyado a los gobiernos para las apps que eh, digamos que gestionaban las camas vacías en los hospitales o que se ocupaban de la vacunación la relación de poder, que ya no era muy favorable a nosotros y nosotras con las empresas de internet, empeoró además que hay una, un traspaso de datos muy ricos, porque hay muchos datos sanitarios hacia las empresas de internet en América Latina pero creo que ahí sí lo que estamos viendo es que en la pelea de quién es el que paga el costo de la pandemia eh, yo estoy aquí en, en el sobre todo por un, por, por un foro de desigualdad de impuestos, y la lucha sorda, pero omnipresente y que se juega día a día sobre las reformas tributarias está en el corazón. Y los ricos los ricos sienten que perdieron, lo digo nomás, no, le, y nosotros sentimos que por supuesto se tienen que compartir parte de, la, digamos, de lo que hemos perdido todos. Y creo que ahí está una de las pugnas en una región que está muy complicada, eh, con elites que están de una manera rápida dispuestas a todo. Eh, hasta no voy a decir, hasta un poco, ¿cuánto me queda? Bueno, entonces, no, solo decir una cuestión, las políticas de contención social sobre todo fueron algunas, y acá la propaganda a favor de mi país, eh, hubo algunas, pero no, no suficientes políticas para sostener las relaciones laborales formales, los cuales son centrales porque sabemos que expulsar es fácil, pero volver al mercado de trabajo no. Y ahí el programa ATP en Argentina fue interesante, pero no hubo tantos en la región. Y la gran política, como sabemos, fue la, las transferencias condicionadas. 25 de 29 países de América Latina y el Caribe reforzaron transferencias condicionadas o crearon nuevas. Y sabemos que, por supuesto, hay críticas de que llegaron tarde, no fueron suficientes. Eh, fueron pocas, pero lo cierto es que cuando nosotros hicimos el libro con, con, Gabriela, con Gabriela Benza, queríamos ver cómo estaba América Latina al comienzo del siglo XXI, entonces analizamos eh, los trabajos de la CEPAL, y una cosa que más nos choqueó es que eh, el comienzo del siglo XXI encontraba América Latina con millones de latinoamericanos, y sobre todo latinoamericanas, con sin buen ingreso. Había un trabajo, no recuerdo bien que era de CEPAL, y una oficina no en mujeres, pero no existía todavía, no me acuerdo, donde mostraba por países porcentaje de mujeres sin ingresos. Me acuerdo eh, algunos países de América Central, creo que Honduras y Nicaragua, mujeres mayores de 60 70 años, 80, 70% sin ingresos. Yo creo que un imperativo que quedó en el periodo post-neoliberal con todo lo que haya tenido de, de, de negativo, pero también de positivo, es un cierto imperativo, por lo menos en la sociedad, que no se puede dejar a la sociedad sin ingresos. Y eso no es poco. Yo creo que eh, digo, para pensar que algo se y sobre eso avanzamos. Cuando uno ve, con todo lo que tiene transferencias condicionadas, que llegaron para quedarse porque nos cuestan poco, 0.4 de los PBI, nos dan mucho, nos baja, el, nos baja el Gini, o sea que en un sentido nada irónico, son un buen negocio, negocio en un buen sentido, costo-beneficio, costo además que para algunos también es un negocio en términos de, costos financieros, etcétera. Pero quiero decir, la, hay algo que América Latina aprendió en la primera década y media que, per, que permitió que las sociedades no hubieran explotado durante la pandemia. Eh, eh, para ir terminando, la desigualdad mata, si llamamos a, a una parte del capítulo del libro que hablamos del impacto de salud, Solamente quiero dar tres tres razones que, que muestran los estudios de los de los expertos los estudios que consultamos. Una pregunta era por qué si sabemos que los adultos mayores son los que tienen mayores tasas de mortalidad, los adultos de edad media, los adultos jóvenes y los adultos de edad media de América Latina murieron, se contagiaron y murieron más que sus pares de los países desarrollados. Hay unos trabajos que están citados en el en la investigación sobre todo está citada en la en el libro que dice que hay tres razones: la debilidad del sistema de salud la necesidad de salir a trabajar, pero también que eh, en América Latina muchos adultos jóvenes y de edad media tienen tasas de obesidad, de diabetes y de hipertensión muy altas ligados a la mala alimentación, y eso como factor de comorbilidad produjo mayor mortalidad. O sea, uno ve cómo la acumulación de desventajas eclosiona en momentos como la. en algún momento donde sucede algo tremendo eclosiona. Y lo segundo que, que, que quiero señalar. Eh, es un trabajo de México justamente, de, citar más, creo que es Hernández Bringas, está, está en, el, en, un, en, la revista, en la revista Notas de Población de la Celade de fin del 19, donde este autor hace un ranqueo de los municipios de México, que creo que son más de mil, ¿no? si no me estoy equivocando, eh, en los cuales muestra dónde hay mayor tasa de mortalidad y cuáles son los factores. Y uno de los factores que más implica mortalidad, en los, en los municipios mexicanos, es la concentración de población de origen indígena. Más allá de que sean municipios rurales, semirurales o de baja densidad, por los cuales menos contagio. Y uno ve ahí, cómo la discriminación estructural, o sea, la acumulación a lo largo de los siglos, o las décadas, de no inversión pública, no inversión privada, de escudo, Lleva a que haya esto, una, desigualdad, una discriminación estructural, nacer ahí, vivir ahí, más allá que no haya alguien señalándote, diciéndote tú no mereces nada por ser indígena, por ser mujer, por ser afro, pero sin embargo la estructura de servicios lleva a que nacer ahí implica que más fácilmente mueras ante una pandemia. Entonces, ¿cómo la, la, algo que uno lo puede escuchar, pero bueno, yo soy muy pegado a los datos, pero los datos se nos muestran, cómo realmente la desigualdad... Eh, se refuerza y eclosiona en momentos de la pandemia. Esto es, es un principio que también me parece muy interesante pensar, y algo para los cientistas sociales, lo, lo que sucede a mediano y largo plazo. Esto es un, un, un cuadro tomado de un trabajo de USPA atrás, hecho por Federico Tobar, donde muestra, es una proyección, luego él la corrigió a la, a la, por un poco más, cómo la, la pandemia implicó la pérdida de acceso durante la pandemia, anticonceptivos, ya sea por gasto de bolsillo o porque los gobiernos, sí, los gobiernos no, no compraban, y eso llevó a, después, este, esta es la proyección, después se subió un poco más, a más de 2 millones, más de 2 millones, eh, 200 mil, pero después Federico que, que eran más, de embarazos en gran medida no planeados, a más de un millón de abortos, muertes maternas, etcétera O sea, hay efectos, cuando escribimos en libros, esto era a corto plazo, esto ya pasó, y algunos más, a mediano eh, y largo plazo, como en el tema educativo, simplemente y con eso termino, hay una, un concepto que me parece interesante, que es la idea del, del efecto cicatriz, que es, hay cálculos de economistas de la educación, con problemas que pueden tener, yo como sociólogo siempre estamos ahí peleándose un poco, pero que calculan como la falta del acceso a clases, la menor cantidad en los, en los sectores más bajos del acceso a la educación y el impacto que tuvo en la, sobre todo en la franja de 15-17 años en la expulsión de la educación secundaria, va a tener un efecto en los ingresos y oportunidades laborales de, una de la, los sectores populares de la generación de jóvenes. Eso está ahí en un trabajo del BID eh, calculado, en estimación, en términos, pero algo es interesante que nosotros podamos mirar aquello que no miramos y que a veces la coyuntura latinoamericana, que ya es bastante complicada, nos dificulta mirar el... Simplemente, y termino, era una pregunta, pero lo dejo, lo dejo acá al final, que es, para irme a otro lado totalmente, cómo esto se conecta también con la preocupación que tenemos por la pérdida de apoyo a los sistemas democráticos en la región, la erosión democrática, y la pandemia no ha, sido ajena, no, no, no ha dejado su efecto, sobre todo en muchos, sobre todo en muchos lugares en críticas hacia el Estado entre aquellos que la diferencia entre aquellos que sienten que el Estado de algún modo lo protegió y aquellos y aquellas que sienten que justamente el Estado los dejó eh, indemnes durante la pandemia y esto está reforzando algunos de los movimientos que estamos viendo más preocupantes anti-Estado, mal llamados libertarios etcétera lo bueno. único bueno que puedo decir para terminar es que no está escrito que depende de la acción de nosotras y nosotros así que ese es mi optimismo en el día de hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Gabriel, también muy sugerente tu, tu análisis y esta, eh, si se quiere, doble vinculación entre las desigualdades y la pandemia, por un lado las desigualdades como un factor que eh, hizo que los efectos de la pandemia fueran, fueran mayores y a través de la pandemia como eh, un evento que no solo detuvo, sino que implicó eh, retrocesos en muchos... Eh, muchas cuestiones sociales eh, respecto del escenario previo. Eh, le voy a dar ahora la palabra a Monserrat Zagot, del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer y eh, de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica de Costa Rica. Adelante, Monserrat, gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, eh, qué bueno que llegó Pablo, para agradecerle <risa> <risa> agradecerle que te eh, nos convocó para escribir en, en este libro y yo creo que es un, un producto muy interesante. Eh, el texto que yo escribí para el libro se llama Necropolítica de Género, Desigualdades y Femicidios en Centroamérica. Eh, me centré fundamentalmente en la región centroamericana porque es la que conozco mejor. Eh, habría que empezar diciendo que Centroamérica es una de las regiones más desiguales no solo del mundo sino es la región más desigual dentro de las más desiguales en América Latina eh, tenemos este, dos países en particular Honduras y Costa Rica que llevan eh, tienen algunas de las este, de los, del índice de Gini digamos más preocupantes de toda la región eh, en la región también centroamericana se vive un proceso letal de grandes proporciones. Eh, Centroamérica es también una de las regiones más violentas y más peligrosas del mundo para las mujeres, eh, con una tendencia eh, al incremento. Eh, los, ahora les voy a presentar algunos datos. Eh, Honduras, eh, Guatemala y El Salvador están entre los países más violentos del mundo fuera de una zona de guerra abierta y dentro de ellos, por ejemplo, El Salvador es eh, considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo para las mujeres y Honduras y Guatemala también están entre los 10 países eh, en los que más asesinatos de mujeres se contabilizan. Eh, como tendencia general, incluso los homicidios, ha habido un proceso, digamos, en el que por una serie de políticas, eh, no necesariamente de bienestar social, sino represivas, eh, como hemos visto últimamente en El Salvador, eh, este, donde eh, ha habido una tendencia a que los homicidios de hombres disminuyan, pero no así los homicidios de mujeres. Es decir, eh, si bien entonces estas políticas represivas están teniendo algún elemento de control, eh, en, en, las, eh, en los homicidios masculinos o en, los, en la tasa en general, no es el caso eh, de las mujeres. Eh, yo me centré en esto porque hay ya muchos estudios que han planteado eh, que la desigualdad de ingresos y la deprivación económica en general muestran de hecho una relación causal muy fuerte con los crímenes, en particular eh, los homicidios. Eh, otros estudios también nos indican que las desigualdades de género, de raza y socioeconómicas también son conocidas como causales del comportamiento violento este, en términos generales. Entonces, digamos, ya, yo me estoy basando en una amplia tradición de estudios que ya han establecido esa relación causal eh, entre las diferentes formas de desigualdad y el aumento de la violencia, en particular de la violencia eh, femicida y de los homicidios en general. Entonces mi planteamiento es que aunque el femicidio es un fenómeno universal, ya lo sabemos, hay contextos que impulsan las condiciones para un incremento eh, de este tipo de crímenes. Eh, entonces, el, el género, la clase social, la edad, la raza, eh, producen la materialidad de la existencia de unos cuerpos femeninos y feminizados cuyas vidas están en riesgo permanente en estos contextos en donde hay múltiples sistemas de desigualdad en operación, como es el caso de Centroamérica. Entonces, en el libro yo analizo, en, el, en mi capítulo, cómo esos múltiples sistemas de desigualdad exacerbados por la pandemia, han terminado eh, produciendo un contexto letal, más letal, más que antes todavía, para las mujeres o lo que yo he llamado en, en otros escritos una necropolítica de género. Eh, utilizando el concepto eh, original planteado por Achille Membe, que es un filósofo de origen africano, eh, yo he tomado algunas de sus líneas teóricas principales y lo he adaptado, digamos, para llamarle necropolítica de género. ¿Y cómo entiendo yo necropolítica de género? Es como un sistema brutal de estratificación eh, social cuyos discursos y prácticas producen las condiciones que convierten a las mujeres, en particular a las jóvenes, a las pobres y a las racializadas, como biopolíticamente descartables. Eh, el caso de Centroamérica es dramático en ese sentido y en particular eh, en la pandemia. Eh, como les decía, los, eh, incluso en Costa Rica, el país con la tradición democrática más larga y con menos criminalidad de la región, eh, los homicidios disminuyeron en alrededor de un 3%, no es una gran disminución, pero bueno, fue aplaudida por las autoridades de gobierno, pero los homicidios de mujeres aumentaron un 32%. Eh, entonces uno encuentra realmente eh, muy cínico de parte de las autoridades de gobierno que salgan a dar una conferencia de prensa celebrando la disminución de los homicidios, cuando en realidad ellos mismos presentan el dato que los homicidios de mujeres aumentaron un 32%. Eh, la, las investigaciones que eh, llevaron a cabo durante el periodo de la pandemia COMCA, que es la Comisión de Ministras de la Condición de la Mujer de Centroamérica, eh, pudieron detectar claramente que dependiendo de los países, dependiendo de los datos que hubiesen disponibles, se podía decir que en todos los países la violencia contra las mujeres aumentó entre un 25 hasta un 328% en algunos de los países. Vean ustedes, o sea que es absolutamente dramático que en un país en un periodo de un año se incremente un 328% los datos de violencia contra las mujeres. Y en general, como les digo, probablemente por las eh, políticas de restricción de movilidad, probablemente por las políticas eh, de encerramiento, de confinamiento y además por los estados de excepción, que algunos países aplicaron, entonces al, redu al reducir drásticamente la movilidad, se redujeron los homicidios de hombres. Evidentemente, como los homicidios de mujeres tienen otro tipo de escenarios, otro tipo de lógica y otro tipo de origen, este, eh, más bien el encierro lo que provocó fue un aumento. Pero no solamente los femicidios, digamos, eh, íntimos o producidos al interior de la familia se incrementaron. Las mujeres más vulnerables, las mujeres jóvenes, las trabajadoras esenciales que tuvieron que seguir circulando en las ciudades, que tuvieron que seguir trabajando para las cuales no hubo descanso, ni hubo este encerramiento, ni hubo nada, eh, también sufrieron múltiples formas de violencia, en particular la desaparición. La cantidad de mujeres de Centroamérica, jóvenes, pobres, racializadas, que, que han desaparecido durante este periodo de pandemia es impresionante y ni siquiera tenemos las estadísticas disponibles porque muchas veces los casos ni siquiera se reportan. Las pocas estadísticas que tenemos es que hay un aumento sustancial de las desapariciones de mujeres jóvenes en toda la región. Entonces, eh, en mi análisis, la relación de estos múltiples sistemas de desigualdad eh, y la violencia, encontré muy útil eh, los planteamientos de una socióloga afrodescendiente estadounidense que se llama Patricia Hill Collins, en donde ella plantea el argumento de que la violencia es el elemento que une todas las formas de desigualdad. Es decir, que la violencia es el hilo conductor entre las diferentes formas de desigualdad. Eh, la violencia de alguna forma entonces organiza e interrelaciona las diferentes formas de desigualdad y se convierte en la constante, o sea, las diferentes formas de violencia eh, en ese sentido. Entonces, la violencia sería el sitio eh, donde se intersectan las estructuras de relación entre las diferentes jerarquías sociales eh, y de, de esta forma entonces es, eh, digamos, un punto de interseccionalidad que nos permite ver, leer, leer, la, la, las diferentes formas de desigualdad por medio de este hilo conductor. A mí me parece eh, un análisis eh, muy productivo y probablemente hay que explorarlo más. Yo no pude, digamos, desarrollarlo más teóricamente, pero yo pienso que en un lugar este, como Centroamérica, donde eh, estos múltiples sistemas de desigualdad están en operación constante, reforzados además, digamos, por el, neoliberal, el neoliberalismo extremo que se, eh, que se vive en la región, eh, reforzados entonces por la pandemia, entonces nos encontramos este hilo eh, conductor. Eh, el, en tiempos recientes entonces, ¿verdad?, el neoliberalismo es el fenómeno además que cataliza y fortalece ese lazo, digamos, fuerte entre la desigualdad y de la violencia. Por eso yo planteo en el artículo que en Centroamérica los, femi los femicidios no son anomalías, eh, es decir, no es el resultado de gobiernos fallidos, no es el resultado de la falta de políticas públicas, eh, los femicidios se convierten en un régimen. Eh, los femicidios juegan entonces un rol fundamental en un clima de desigualdad, autoritarismo y neoconservadurismo crecientes y se convierten en un elemento central de un discurso punitivo y disciplinario para las mujeres. Eh, yo argumento en ese artículo que en Centroamérica la política de la muerte y la política de género van de la mano. Eh, no podemos establecer separaciones entre la política de género y la política de la muerte. Eh, entonces, los modos de vida provocados por la implementación de políticas neoliberales en su forma descarnada, eh, eh, tienen manifestaciones violentas que además están relacionadas eh, yo, yo creo que además hay un hilo conductor entre la violencia que se ejerce en la esfera pública, la violencia ejercida por los poderes políticos, la violencia ejercida por los poderes de facto que en Centroamérica circulan libremente, eh, la violencia que se ejerce en la familia y la, viol la violencia en las relaciones interpersonales. Yo aquí me estoy agarrando incluso de viejos análisis feministas de la época de las dictaduras cuando las feministas planteaban que había un hilo conductor también entre la violencia que se ejercía en dictaduras y la violencia que se ejercía al interior eh, de las familias. Eh, entonces, en ese sentido, este continuum de violencia, digamos que existe de violencias además eh, contra las mujeres, que es normativo y además es funcional, por eso yo digo que es parte de un régimen, y que va desde la violencia promovida por los estados, la violencia sociopolítica, la violencia criminal y la violencia cotidiana este, e interpersonal, eh, nos presentan entonces este panorama que para mí permite la construcción de esta, de esta eh, situación tan absolutamente letal a la que yo he llamado necropolítica de género. Y para ir terminando, eh, eh, pues a mí me gustaría encontrar esperanza, digamos, sobre todo en una región que ha sido tan afectada históricamente por tanta desigualdad y tanta brutalidad, y sin embargo los signos de los tiempos desde mi punto de vista no son nada positivos. Hubo una buena noticia con la elección de Xiomara Castro en Honduras, evidentemente, sin embargo Xiomara Castro encuentra un país completamente tomado por sus poderes de facto, es decir, esas, esas estructuras no se han roto, y aparentemente, digamos, eh, los procesos democráticos que se han vivido y que, y que llevaron a la elección de Xiomara no son lo suficientemente fuertes como para desmantelar, digamos, la hegemonía que existía de los poderes de facto Yo espero que ella pueda avanzar algo, pero realmente la tiene muy difícil. Y si miro el resto de los países, eh, Guatemala es eh, realmente un desastre. Este, el gobierno de Bukele lo que ha hecho es este, eh, reavivar digamos, este, políticas similares a las políticas anteriores. Eh, no quiero ni empezar con el gobierno de Nicaragua, que al día de hoy eh, ha cancelado la personería jurídica de casi 400 organizaciones no gubernamentales, entre las que están todas las organizaciones feministas, todas las organizaciones de derechos humanos, y cuando una ya no tiene nada más que cancelar, cancela la Academia de la Lengua, que fue lo que hizo el gobierno de Nicaragua la semana anterior. Eh, y finalmente en Costa Rica, que era el país más racional, por decirlo así, de la, de la región, ¿verdad? Es decir, que conservaba, ¿verdad? Un bastante, digamos, apego a los principios democráticos, la democracia más, más vieja y estable de la región, eh, acaba de elegir a un populista de derecha que además es un acosador sexual reconocido internacionalmente. Con lo cual, entonces, incluso se legitiman, digamos, al tener al, al, al jefe supremo electo en la presidencia, un acosador sexual, diferentes formas de violencia en la vida cotidiana, porque esto le da, digamos, a cierto tipo de hombres, ¿verdad?, Este la vía libre eh, para ejercer violencia, además. Bueno, entonces, muchísimas gracias, yo lo dejo por acá. Bueno, muchísimas gracias Monserrat por, por una presentación sobre un tema central eh, que atraviesa no solo a Centroamérica sino creo que a toda la región eh, y plantear esta vinculación entre las desigualdades, la violencia en general y los, los homicidios en particular y, y el efecto que además la pandemia ha tenido en esta en esta dinámica. Eh, bueno, por último, eh, le dar la palabra a Pablo Bomaro, uno de los eh, editores del, del libro y, y también autor. Eh, Pablo es del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales eh, basado en Argentina. Adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias, Juan. Disculpen a mis colegas. Perdón, Fabio, que no te pude escuchar nada. A Gabriel escuchamos sobre la mitad de su intervención y bueno a Monce de todo, muchas gracias eh, bueno, por estar aquí, por aceptar esta invitación, gracias por supuesto a ustedes también por, por compartir este panel. Eh, seguramente Juan hizo algo al inicio, como me lo perdí, por eso me hace a preguntarle qué es lo que dijiste al inicio para no repetirme, porque quería hacer algo muy rápidamente. Hay una imagen que yo mandé, no sé si la pudieron descargar. Ah, ah vos sos, sí, sí, sí, sí, para ahora, sí, porque claro, no está el libro nomás, en realidad, eh, para ser sincero no está nada. Gracias Juan, gracias Juan Cruz. Ah, queda medio chiquito. Demasiado chico, ¿no? No sé qué pasó. Ahí está. Bueno, es para que se vea que... Bueno, ahí se ve, bueno, no importa. Creo que se lee, ¿no? Bueno, es para que se vea que el libro existe, sí, porque... Eh, eh, y, eh... Estamos presentando algo que no es una intelectual, porque nos pusimos de acuerdo a todos para hacernos no sé, una suerte de esquema de poncio, como se diga. No es una estafa piramidal, nada, el libro existe y está está, está allí. Eh, lamentablemente, todavía no, no digamos el acceso abierto. Eh, digamos, Springer es una editorial complicada para el acceso abierto, pero ya estamos negociando, introdujimos ahí la semillita y nos dijeron que a lo mejor en unos meses. Puede, puede ser que lo tengamos en open access, en acceso abierto, en acceso libre, gratuito, como claxo a costumbre, como creo que todos nosotros quisiésemos que estuviese. Pero entonces quería presentar primero el libro, este libro, digamos, colectivo, que surgió en realidad de una iniciativa medio compartida, porque, bueno, con mi, con mi colega Pablo también, digamos, Baisotti, veníamos trabajando cuestiones en realidad más de procesos eh, en, una, en un entramado de coyunturas locales y, digamos, globales, no como una geopolítica de procesos de participación juvenil, no específicamente de desigualdades, para ser sincero, sino de diferentes procesos. Yo lo mandé también en PDF, pero bueno, si no, está Ahí bien. Eh, sí, por eso se ve. Está está está, era, era, el objetivo era que estuviese la tapa y que, y que, exactamente, y que se vea la tapa. Pero bueno, entonces, veníamos pensando en eh, cómo, cómo transversalizar o como unir, eh, digamos, una, una visión un poco más global de procesos con un fuerte anclaje local, sin duda. Y surgió una invitación por, por, por, eh, por redes académicas de, eh, digamos, de este editorial Springer de centrarnos en la cuestión de las desigualdades en América Latina. Y en realidad cuando la invitación surgió, o sea, al principio, principio... Eh, la pandemia no era un hecho, es decir, estábamos empezando a pensar qué es lo que pasaba, cuántos meses era, porque fue más o menos en el primer trimestre o semestre del de 2020, ¿no? Entonces era algo que todavía estaba ahí, digamos, incipiente, eh, y por lo tanto no es un libro pensado para la coyuntura pandémica desde el inicio. Después creo que con el devenir de los capítulos muchos incorporaron esa problemática porque, porque pudieron hacerlo y, bueno, ...está en parte en la presentación también. Es un libro colectivo, como bien aquí se nota, por supuesto agradezco a todos y todas las y los autores que aceptaron, sabemos que son todas personas las que están aquí y tantas otras con agendas muy muy complicadas, también pido perdón ahora presencialmente porque con muchos, aunque nos conocemos por suerte hace muchos años... Bueno, por la pandemia y por la vida cotidiana, casi no nos vemos presencialmente. Entonces también agradezco ahora presencialmente por eh, haber soportado eh, las presiones y las insistencias para entregar capítulos en fecha, para revisarlos luego. Por supuesto es un libro que está en inglés, por lo tanto muchos como yo mismo, por ejemplo, escribimos en nuestra lengua materna y luego traducimos. Algunos quizás tienen fortuna de escribir directamente en inglés, lo cual ahorra tiempos y también clarifica ideas, porque obvio que al traducir nunca es lo mismo, pero entonces agradezco y me disculpo también por, por las presiones. Pero digo, apostamos un libro colectivo, ¿sí? apostamos un libro colectivo. tiene 14 capítulos de, con 20 autores de 7 países, ¿sí? dando un poco de diversidad y también apostando a el conocimiento como una producción colectiva, ¿no? o sea, al pensamiento colectivo, al pensamiento común, y a ir creando que es una apuesta que desde lo personal, también desde Claxo y desde otros espacios en los que nos desempeñamos, tenemos que es ir creando una suerte de comunidad de, de pensamiento, ¿no? O sea, comunidades de pensamiento, de, de conocimiento, de intervención, de práctica, para ir compartiendo, intercambiando desde diversas trayectorias, proveniencias, perspectivas, miradas, es decir, no para homogeneizar o para hacer eh, algo único o para aplanar o para borrar la diferencia, o sea, no se trata de que es un libro que se presentó como un proyecto único y todos debían abrevar a esa propuesta inicial, sino más bien que es un libro que intentaba justamente o intenta dar cuenta de esta diversidad pero apostando en lo común, por eso también cuando descubrimos, también esto sí, quizás por coincidencias o por, o, por, o por confluencias y por causalidades, que muchos de nosotros, nosotras, estábamos aquí en la conferencia Claxo 2022, dijimos, bueno, vamos a presentar el libro, vamos a encontrarnos ahora presencialmente para intercambiar o para compartir los capítulos del libro y trabajos que enriquecen o en los que se basan los capítulos del libro, como bien también Gabriela, al menos en la segunda mitad que llegué a eh, digamos, escuchar, digamos señalaba. Entonces, voy a decir, y es una apuesta perdón a, a un libro también, no a un libro colectivo, pero a un libro como artefacto o como formato, que sabemos que por más que sea un libro en inglés y de una editorial medianamente reconocida como es Springer, sabemos que el libro es algo a lo que nos, en general, eh, digamos, la academia hegemónica, dominante, el mainstream, nos invita en medio a abandonar o a hacer solo porque tenemos ganas. Pero aunque, por ejemplo, el organismo científico, ya que, digamos, Gabriel fue un poco argentinista, yo me sumo a la argentinidad, perdón, Gabriel, que, que te use como cómplice obligado, al menos, por ejemplo, en el digamos, organismo científico argentino, el CONICET, si bien los últimos dos, dos o tres años hubo alguna mirada, hacia la producción, digamos, bibliográfica, o sea, hacia volver hacia la bibliodiversidad y hacia incorporar al libro académico en las evaluaciones científicas, nos siguen invitando a producir papers bien cortos, bien fragmentados, cuanto más cortos mejor. Yo, que como se nota, hablo mucho y también escribo largo, siempre me dicen, o sea, un paper ahora me dicen, ¿no? De, de, de 12 páginas, 11 páginas, 8, 6 mil caracteres. Yo ¿cómo voy a decir todo eso en 6 mil caracteres? No perdón, digamos, en mil palabras, perdón. ¿No me sale de mil palabras? No sé, tengo que hacer un recorte fenomenal. Quizá debería ir a psicólogo, pero más allá de eso, o sea, es como que nos invitan cada vez a algo más fragmentado. También, al menos en lo personal, muchas veces me dicen eh, cuando, cuando digamos, digamos en, en, las, en las evaluaciones en Cualiciel, por ejemplo, siempre hay como una recomendación al final, No, y me dicen, eh, intente producir más, eh, digamos, más, digamos, publicaciones en autoría individual, o tiene mucho de autoría colectivo. Yo digo, me están invitando a apropiarme del conocimiento de otros en visibilizarlo, porque si yo escribo en colectivo, no es porque encontré a alguien aquí por un pasillo y le dije, ¿no querés firmar un capítulo conmigo? ¿No querés hacer un paper? O mira, tengo tales ideas, no me las escribís así por la calle, encuentro, voy en el camión, voy en el bus y le digo a alguien, mientras voy, hablo en voz alta, y alguien que está en el bus me lo va escribiendo y lo firmamos juntos. Lo pongo así de ridículo porque cuando te dicen, debe producir más individualmente, digo, pero qué raro, porque yo firmo con las personas que trabajan conmigo con el equipo de investigación que coordino o dirijo, con los tesistas que, que uno, bueno, digamos, acompaña en su proceso formativo, con pares también, con otros investigadores. Por lo tanto, quiero decir, apostar a lo colectivo, que no quiero ser muy largo con esta primera parte, ¿no? Pero apostar a lo colectivo, apostar a un formato libro que sigue teniendo un intento de un libro argumental un poco más complejo o un poco más desilvanado, un poco más desplegado de lo que podría tener un paper corto, un, un, un, un artículo de, de 10, 8, 10, 12, 14 páginas, y bueno, acá está en el idioma inglés, porque es una editorial inglesa, pero también procurando intervenir sobre la sociedad o con la sociedad y con las comunidades con las que uno produce este este conocimiento. Por lo tanto, es una apuesta también intelectual, al menos de mi parte, y me hago cargo yo de lo que estoy diciendo, de mi parte una apuesta intelectual seguir justamente trabajando en estos formatos colectivos y en estos formatos librescos eh, eh, eh, que intentan no fragmentar el conocimiento. Siendo al tema específico que nos convoca el de las desigualdades sociales, y justamente desde su propio título, ¿no?, eh, las, las persistencias, las emergencias y el abordaje o el enfoque multidimensional. ¿no? Creo que por un lado es importante, no sé si lo dijeron al inicio, pero poder digamos reconocer que en los últimos años, los últimos años largos, ¿no? 10, 15, 20 años, las, las desigualdades se han, se han puesto en la agenda, en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda académica, así como en los 90 era la... Pobreza, el tema de, digamos, agenda, agenda internacional, agenda académica, excelente el libro sociológico sobre pobreza en América Latina, fines 80, años 90, creo que los 2000, es, es, eh, es el momento, en la coyuntura, son las dos décadas, a donde las desigualdades, de hecho, del propio... Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, candidatos a presidentes, inclusive norteamericanos, nos hablan del de problema de la desigualdad. Yo a veces cito que, por ejemplo, alguien como, como Barack Obama o inclusive Bernie Sanders dice el problema no son los millones de norteamericanos pobres, sino el puñado de norteamericanos billonarios o de estadounidenses, perdón de decir norteamericanos aquí estando en México, de estado de <risa> Estado, digamos, unidenses, billonarios y no los millones de pobres o de latinos o de migrantes, y ese y esa colocación en una agenda política, en una agenda pública, pero también en una agenda académica, creo que es importante, no porque sin duda que las desigualdades tienen décadas o siglos, pero bueno, y, y por supuesto que hay muchos trabajos acerca de cómo un tema se va a, colocando en la, en la agenda, es decir, cómo un dato de, de la realidad se va tematizando, se va convirtiendo en un problema y colocándolo en la agenda. Pero creo que es importante poder pensar en, digamos, las oportunidades que puede producir que las desigualdades hoy sean un tema de agenda pública, inclusive de agenda mainstream, ¿Sí? Entonces, no para adaptarnos a ellos o para conseguir mayores recursos, aunque si vienen, por supuesto, que serán muy, pero muy bienvenidos, sino porque creo que el abordaje de las desigualdades sociales tiene, entre otras, muchas ventajas políticas, político-intelectuales, político-académicas, político-científicas, este, este enfoque, digamos, relacional, o sea, ver el entre. Las, las desigualdades nos permiten hacer un abordaje relacional, ver el entre, de, de los términos, no los términos como estados, sino el entre, y también fuertemente concentrarnos sobre los más privilegiados, porque cuando yo estudio pobreza, a quienes estudio, a los pobres, a las y los pobres, a las personas que viven en condiciones de exclusión, o de pobreza, o de carencia o de, digamos, indigencia, o de pobreza extrema. Cuando yo estudio desigualdades, que es una de las cosas incómodas de hablar de desigualdades, y creo que también por eso, entre comillas, sin hacer una visión teleológica, tardó tanto, entre comillas, en colocarse en una agenda dominante, lo que estoy viendo son los privilegiados. Desigualdades económicas me lleva a ver Cómo tributan y viene de ahí de, de, de un foro cómo tributan los más privilegiados no cómo eluden o cómo evade la economía informal popular que inclusive muchos gobiernos neoliberales dicen hay que cobrarle impuestos a los más pobres porque están evadiendo en Perú escuché a es un candidato decirle cómo los puestos por la calle cómo los tianguis no están tributando hagamos un esquema para que los tianguis tributen no como si el problema fuera los, los, los millones de tianguis y no los cientos de familias que por supuesto el uno no evaden, pero entonces desigualdad educativa lo mismo, Me, eh, Yo lleva a ver cómo esos circuitos diferenciados tienen que ver con los privilegiados en educación, sí, o sea, con los herederos y no con los becados, o, o sea, en un punto, ¿no? pensando también, o sea, creo que eso es importante poder poder poder pensarlo cuando pensamos en desigualdades, sí, y, y, y en esta mirada también multidimensional de las de las desigualdades o interseccionales, es decir, como, como la propia conferencia Claxo, ¿no? en las tramas, en las desigualdades, como dimensiones que se van entretejiendo, que se van entramando. Bueno, acá hay o sea digamos, hay personas en la mesa que digamos, han escrito sobre eso de una forma eh, eh, mucho mucho más prolija de lo que lo puedo decir yo, no o sea, digamos, mucho más elaborada, pero quiero decir esto de mirar las desigualdades desde una multidimensionalidad, desde seccionalidades que se van intersectando, que se van entramando, que se van entretejiendo, justamente nos invita a poder pensar dimensiones o esferas de la realidad o del proceso histórico-social, no siempre visibilizadas, no siempre reconocidas. Monserrat decía: si, si en Costa Rica dicen se bajaron los homicidios, pero no cruzamos esa violencia que. También pensamos que la violencia es la desigualdad más extrema. Son tan desiguales que los grupos privilegiados se creen con derecho de hasta eliminarlas físicamente. A las mujeres o a las disidencias o a los indígenas o a las negritudes o a las afrodescendencias. Son tan desiguales y tan subalternizados que hasta se le niega su propia vida biológica. Porque, digamos, hay derecho a no solo a segregarlas, excluirlas, discriminarlas, sino también a eliminarlas físicamente. Pero entonces, si no cruzamos esas cifras por la dimensión de género, nos perdemos el aumento de los femicidios. Si yo vivo bajo el desempleo en un país, en la Argentina, aunque no bajó, pero vamos a suponer que es relativamente bajo, se mantiene 9,6, 9,8, 10, ya voy cerrando igual. Eh, y no cruzo con la variable generacional y no veo que el desempleo juvenil es del 22% más del doble que el desempleo adulto y no veo que el desempleo de las mujeres jóvenes es del 27% yo no traje un pago pero son todas cifras reales porque son mis temas también ¿sí? del 27% o sea casi tres veces el desempleo general me estoy quedando con la mitad de la película me, me estoy quedando con no solamente con un análisis científico académico sesgado no solamente con un análisis político, eh, de cierta manera, digamos, eh, resignado, acomodaticio, posibilista, sino que también me estoy perdiendo de brindar insumos para una política pública informada. Porque si yo quiero actuar sobre los femicidios en un país que bajó su tasa de homicidios, me quedo tranquilo. Voy a un financiador y digo, en Costa Rica bajaron, y yo quiero estudiar femicidios. No, pero si ya lo bajaron, ¿cómo vas a estudiarlo? No, pero los femicidios no bajaron, son los homicidios. ¿Desempleo? Ah, pero sí, Argentina tiene 9,6, tiene menos de dos dígitos, claro, pero el juvenil es 21, eh, de las mujeres jóvenes es 27. Entonces no puedo hacer tampoco una política pública informada, una política pública que realmente intervenga sobre estas dinámicas y ayude también a contrarrestar los procesos de producción y reproducción social de las desigualdades de multidimensionales. Y por último, porque no quería ser algo muy largo, aunque lo estoy haciendo, y quizás los que no me conocen, yo me voy apasionando cuando hablo, pero después <risa> enseguida eh, eh, bajo y, y, y, y vuelvo a un tono un poco más monocorde. Eh, por último, esta dimensión que aparece desde el propio libro, también como la multidimensionalidad que mencioné recién, bueno, ni que hablar de la dimensión territorial, o la de, o la dimensión étnico-racial, digamos racial, o la de condición migrante, en fin, no quise ser digamos, demasiado extenso, pero por supuesto que son todas también dimensiones que se intersectan, que se, que se entraman y que van reconfigurando estos indicadores que uno utiliza para medir, entre comillas, la desigualdad, también partiendo de la base, como decía Monserrat, que estamos en el subcontinente más desigual del mundo. No hay más pobre que es África, aunque tenemos unos países más pobres que es Haití, o el país más, más pobre que es Haití, pero estamos en el subcontinente más desigual del mundo, por lo tanto las mujeres son el grupo social más desigual del subcontinente más desigual, y las mujeres jóvenes son el grupo social de, del grupo social más desigual del subcontinente más desigual, y las mujeres jóvenes negras son el grupo social más desigual de un grupo social más desigual de un grupo, grupo social más desigual del subcontinente más desigual. Y esto pareciera que es un juego de palabras, pero tiene que ver con visibilizar, con reconocer, estas diversidades, porque algo de lo que no voy a hablar, pero solamente lo voy a enunciar, tiene que ver con, la, con cómo pensar diferencia y desigualdad, o igualdad y diversidad, en esta coyuntura latinoamericana, pensando desde la agenda académica científica y de la agenda política. Pero lo último que quería decir, no era esto, aunque me, me, me disparó esto, sino tenía que ver con las persistencias y las emergencias, que, que también tiene que ver con algunas hipótesis, por supuesto, que se han dado desde hace mucho tiempo. Gabriel tiene un libro que, perdoname si es del 2014 o del 2012, tu libro de Fondo de Cultura, 2014, él entre otros, pero lo nombro porque está aquí en la mesa, a donde ya hablaba de, cuidado, los índices sociales mejoran, pero las desigualdades persisten. O sea, no es algo de la pandemia, así a eso voy. O sea, tiene que ver con un balance crítico de los primeros años 2000 y de las políticas justamente que intentaron contrarrestar los esquemas neoliberales con mayor o con menor éxito, con mayor o menor perdurabilidad. Pero digo entonces, la persistencia de las desigualdades nos habla de que hay algunos elementos, algunas dimensiones, algunas esferas que no estamos logrando ni analizar suficientemente ni penetrar suficientemente, o sea, ni agradar esas esferas. Porque los indicadores mejoran, sí, puede llegar a mejorar, pero las desigualdades multidimensionales se mantienen. Porque Chile mejoró sus indicadores, pero si yo voy a una mujer mapuche y le digo que mejoró sus indicadores, soy un cínico. Entonces hay algunas dimensiones que quizás uno es también como, digamos, Gabriel, optimista o a lo mejor ingenio, que pensamos que desde la agenda académica podríamos contribuir a visibilizarlas, a reconocerlas y entonces a transformarlas. Pero también emergencias, porque ahí sí la pandemia, por ejemplo, toda la cuestión de la virtualidad, del teletrabajo, de la educación virtual, toda la reemergencia y la reactualización de los cuidados, que por supuesto no son nuevos, pero que se han actualizado con la pandemia, con la retracción hacia el espacio doméstico, entre comillas, de la vida social, por lo tanto ahí hay emergencias de las desigualdades que yo creo que en muchos casos llegaron para quedarse por más que la pandemia se vaya diluyendo, aunque todos estamos con tapabocas y muestra que sigue habiendo pandemia, creo que hay algunas de estas desigualdades vinculadas con los cuidados, vinculadas con la virtualidad, con el mundo digital, con la precarización del mercado laboral, con las condiciones habitacionales que configuraban la posibilidad de teletrabajar, o de recibir o impartir educación virtual, o de cómo distribuir los cuidados, no solo intersexogenéricamente, sino también espacialmente, creo que son desigualdades emergentes que se están reconfigurando o profundizando en los próximos años. Entonces, de, de todo esto intenta, quizás es mucho menos de lo que dije, mucho menos sentido de que habría algunas cosas que no están en el libro, pero de todo esto, y mucho más que no dije, intenta dar cuenta este libro, que les invito a conocerlo, hay muchos resúmenes en internet, yo diría así porque no les voy a invitar a... Eh, eh, no, comprar no. el libro que encima está en euros, aunque si alguien quiera hacerlo, bienvenido, nosotros no vemos un peso de eso, es todo para ahí hacemos una denuncia a de las corporaciones editoriales ¿sí, transnacionales si y si bien. me están escuchando sí. que me perdonen, pero es así, yo les solicité ya varias veces que el libro esté en open access, todavía me dijeron que no, pero o sea, aunque sea, me han digamos, respondido que no, así que, digamos, nobleza obliga, estamos ahí intercambiando, pero más allá de eso... Eh, digo, hay, hay muchos resúmenes por internet, así que les invitamos a conocer este libro, sus 14 capítulos, con sus 20 autores de 7 países, un poco dando cuenta de estas esferas que fuimos comentando. Y por supuesto, muchas gracias a todos y todas. Y Juan, gracias también por ser el moderador o el presentador de este panel. Sí. Como vos, sí. Tenemos 20 minutos más, como les parezca. Claro, sí. ¿Gabriel tiene que irse. Bueno, sí, sí, claro. si les parece podemos hacer como una ronda. Sí, Gabriel se tiene que ir, así que eh, sí, sí, me si, si tiene una pregunta muy puntual para Gabriel, es ahora... Si o nunca, ronda, cosita, perdón, <risa> Hacemos una, pregunta, una, una ronda de tres preguntas Entonces, y, y luego ¿verdad? le damos la palabra de nuevo a los panelistas y a la, y a la panelista. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Comentarios. Sí, ¿No? o sea, pues escribía, no. Mira, y sí. si este este es un comentario. <risa> <risa> este, hola, Bárbara Vega del Instituto Tecnológico de Sonora aquí en México. Mencionabas acerca de los grupos más afectados y también de, de este factor sobre la alta concentración urbana en, en condiciones deficitarias. Y yo quería comentar justo en México, eh, Digo, en todo el país lo vimos, lo vimos en lo, las diferentes regiones, pero me gustaría exponer el caso de mi estado brevemente, porque sé que te tienes que ir. este Pero pasó algo muy curioso y es que Sonora es el segundo estado más grande de la República Mexicana. Solo hay 12 hospitales de especialidades en todo el estado y hay 72 municipios. La mayoría de las vías de acceso son caminos muy difíciles de transitar, y hubo muchas personas que murieron en los trayectos hacia los hospitales más cercanos, porque muchas de las comunidades rurales o de las comunidades indígenas no contaban ni siquiera con un médico. Nosotros, además, si hay algún otro compañero mexicano seguramente lo sabrá, además del problema de, del acceso, tenemos un problema de violencia espantoso, que también hace que los médicos no quieran ir a trabajar a las comunidades. Y había comunidades que su hospital o centro de salud, que no tenía una sala de urgencias más cercano, estaba a dos horas, pero no había médico. Entonces tenían que viajar cuatro horas hasta el hospital más cercano. Y, y me llamó mucho la atención esto, porque todo lo que dijiste, sé que estabas hablando de Argentina, pero lo puedo relacionar, lo puedo relacionar completamente con México en general y específicamente con, con Sonora, ¿no? Quisiera saber... Eh, no sé, de, de la información que planteas entre los resúmenes de internet en lo que se hace el open access. Pablo lo va a lograr, yo confío en Pablo. Este, ¿dónde puedo encontrar más información de esto que planteas? Sí, sí, sí. Ah, bueno, primero. Eh, el capítulo no es sobre Argentina, es sobre América Latina. El, ah, ok. El capítulo de de América, mira, el hay un hay una versión que hay una versión más larga de, de en lo que se basa el capítulo, que es el capítulo del libro original que escribimos con Gabriela Benza, que circula, porque puede circular, que se llama La nueva estructura social en América Latina, y ahí está toda la bibliografía, porque, eh, y eso está, lo puedes encontrar en la página del siglo XXI, pero eso circula libre, eh, con permiso de editorial, sí, con permiso editorial, ahí está la, la bibliografía que... A un modo de referencia. Pero eso de América Latina, no sobre Argentina. El, el, el, es eh, de hecho, de la, Porque aparte de las evaluaciones que había, eran, eran proyecciones regionales, pocos países. Y de hecho, algunos países que mejor datos tenía era México. Bueno, México tiene, tiene muy buenos datos comparativamente. Hola, buenas tardes. Yo soy Isabella Silvera, Silveira, yo soy de Brasil, Universidad Federal de Bahía, y yo, por favor perdona por mi español, o oh, a kind of is well, pero eh, me pregunta es si en los libros hay la cuestión generacional de las infancias de la niñez, porque están muy olvidadas todo el tiempo en las ciencias sociales de manera general, y yo pienso cuando hablo de 27% de la desempleo en las mujeres, que hay una, un pequeño anexo allá, una cosita para comer y compartir la comida y la hambre y los problemas y son muy olvidadas. Yo digo todo el tiempo que me extraña mucho las, la niñez en las discusiones y en los espacios también, la niñez de acá, espacios para guardería para las mamás, como yo, como tantas otras, que tienen dificultades y obstáculos, inclusive para lograr éxito académico, porque somos exploradas en la ética de cuidado como todo. Entonces, si sí, hay lo libre de esa perspectiva, si no, porque... Eh, muchas gracias por el panel. Aprendí muchas cosas. Gracias. No sé si a lo mejor Pablo quieres Sí, si hubiera pregunta más, podemos cerrar. Ok porque ella se te iba a hacer, pero si hubiera una pregunta más, más. Dale, otra. ahora para Decías, eh, me llamaba mucho la atención cuando mencionabas que la violencia une todas estas desigualdades, ¿no? que es como un hilo conductor. Y justo cuando mencionabas también esto, ¿no? de que se bajan los índices de homicidio, pero nunca se revisan de feminicidio y nunca se analiza realmente que no hay ni siquiera una confianza de las mujeres o de las familias de las mujeres para realizar denuncias sobre las desapariciones, ¿de qué manera o, o en dónde podríamos más o menos ver algunos indicadores con relación al número de desapariciones eh, en este periodo de la contingencia que pudiera ser dentro de lo que cabe un poco confiable? Si les parece, sí. esto y voy a la. Sí, muchas gracias. Eh, en realidad, evidentemente, para México no, no conozco muy bien porque no he hecho los estudios, pero toda la información que yo revisé eh, para hacer este artículo, la, la información de datos, por ejemplo, es informe de la, de la, de la, del COMCA, que es la Comisión de las Ministras de la Condición de la Mujer. Eh, también hay una organización en Centroamérica que se llama InfoSegura, ¿verdad? etcétera. Todo eso está en línea y está disponible. Y ahí, eh, es más, me, me parece recordar, ahorita no tengo acá el, el, la copia de mi capítulo, que había un estudio específico justamente sobre desapariciones de mujeres en Centroamérica. Entonces me parece que eh, si lo googleas con eso, ¿verdad? Poniendo Comca, poniendo InfoSegura o incluso así lo vas a encontrar y esos datos que yo encontré eran lo, lo más certero que se podía encontrar porque son de organizaciones confiables. Bien, con respecto a la cuestión de perdón de las, de las desigualdades generacionales o de, o de la dimensión perdón de la dimensión generacional eh, bueno hay, hay varios capítulos que abordan el tema el tema generacional bueno digamos Juan también eh, o, o sea, es autor de un capítulo colectivo y es parte de un grupo del de Colegio de México, del Colmex, que estudia la cuestión de las desigualdades también desde la dimensión, o fundamentalmente, mejor dicho, desde la dimensión generacional. Hay varios capítulos, el mío propio, pero hay un capítulo de Mariana Chávez, o sea, hay varios capítulos que abordan esta dimensión eh, generacional e intergeneracional de las desigualdades. Quizás no se concentran tanto, estoy ahora repasando otra vez, algunas cosas por si me olvido de algo, quizás no se, no se concentran tanto en, no, en la primera infancia, que es lo que tú decías de como de los cuidados iniciales, ¿no? Sino más bien que es una infancia más tardía y en las juventudes. Pero sí está la dimensión generacional, como para poder pensarla, obviamente interseccionada o tramada con la de género, con la territorial y otras. Pero no sé si Juan quiere agregar algo, pero, pero sí hay tres capítulos, al menos tres que abordan esta esta dimensión generacional, quizás no desde las primeras infancias, te vuelvo a decir, ¿no? Desde estos primeros tres o cuatro años que tú mencionabas, digo, porque dijiste lo de las madres, bueno, eso no está tan, bueno, sí desde la dimensión de género, ¿no? Pero no desde esa dimensión de las primeras infancias. Pero sin duda es, es, es algo que hay que seguir trabajando y, y seguir profundizando. No sé si Juan querés agregar algo sobre este punto. Eh, no, no no sobre este punto en particular, sino más bien pasar también como un aviso eh, para quienes estén interesados en, en este tema, en, en México en particular, eh, los invito las invito a seguir eh, lo que en el Colmex hacemos eh, desde la red de estudios de las igualdades, que tiene varios eh, seminarios dedicados a diferentes temas, eh, como tema de trabajo, eh, tema, tema racial, eh, tema migratorio, eh, etcétera. Eh, y, y bueno podrán encontrar también ahí varias, eh, varios trabajos que hemos elaborado sobre el tema. Eh, y también eh, pasar otro aviso del, de un informe que, que hicimos también junto con Claxo y UNESCO, eh, Danzar en las Brumas, que eh, se enfoca en el tema de las desigualdades, eh, desigualdades, género y juventudes eh, en América Latina. Así que eh, también, eh, justamente, en ese informe eh, hay un, un apartado dedicado al tema de, al tema de cuidados, así que eh, me... me... Aprovecho la ocasión para pasar también mis, mis avisos. Gracias. Bien, y siguiendo con los, con los, con los, con los avisos, perdón, con los informes, con los avisos <ríe> publicitarios, y ya cerrando, creo, es algo que tenga más avisos, eh, tanto Fabio como, como Monse. Eh, no, eh, simplemente, bueno, por, por el lado un poco, digamos, a reforzar este informe, lanzar las brumas, sí está en acceso abierto, así que pueden poner en Google o, o en el buscador que usen, eh, digamos, lanzar las brumas, Unesco, Colmex, Claxo, y les va a aparecer, lo pueden descargar libre, y mañana, bueno, todavía obviamente que ahora siguen actividades, hay una banda horaria de 5 a 7, pero digo mañana, hay al menos dos foros que me parecen interesantes poder invitarles, uno justamente sobre la, sobre la cuestión generacional e intergeneracional, Infancias y Juventudes, justamente mañana todo el día, de las 9 a las bueno a las 5 o 6 pm, hasta que sea el cierre. Y también hay un foro sobre cuestiones de feminismos, géneros y luchas, también mañana viernes. Así que tanto para cuestiones de feminismos y género como para cuestiones de niñezes y juventudes, mañana hay actividades que, para las que puedan participar y podamos seguir encontrándonos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.